Bien, muy bien. Vámonos inmediatamente a conversar con nuestro querido amigo, eh, hijo de nuestro querido camarada, Ivano Collado, ingeniero civil, maestro, constructor. Tú eres un maestro de la construcción, no un maestro constructor. <risa> sí, porque hay que aclarar la cosa. Un ¿no? también. Exacto. le iba a decir? Eh, entonces, bueno, y también un hombre, un muchacho, un joven que ha dedicado un tiempo de su trabajo a la política, era de esperarse porque su papá, uno de los intelectuales más sólidos que ha tenido el partido primero Revolucionario Dominicano y luego PRM eh, en, en, en esta zona, así es que, eh, Marinovsky. Adelante, gracias, Ivano, gracias, buenos días. primero que todo por... Ese concepto de, de mi querido padre, no, ese mi hermano, Bellado, que usted sabe que lo quiere mucho usted la, también. La, lamento que ya no se a hablar. Buenos días. buenos días a todos, Francis Rodríguez, Carolina Medina, Yerjan la antigua, y al camarada Amado José Rosa. Sí, señor. Camarada y amigo, y a toda la teleaudiencia de, de mañana. Cómo no. Adelante, y vamos Ivano. a ver. El tema de la huelga y el movimiento que ustedes desarrollaron con la finalidad de evitar la, que la huelga se produjera. ¿Qué pasó? Bien, ¿cómo lo valora? Eh, entendemos que el movimiento que hicimos fue algo icónico, algo de mucho éxito. Uh -huh. Nunca se había logrado conglomerar cabezas de empresarios en un lugar, en un movimiento, eh, en contra de la huelga. Aquí siempre se ha sido temeroso con ese tema. Siempre han ha habido sus reservas. Y esta es la primera vez que en San Francisco de Macorís una buena parte del empresariado eh, toma la decisión de, de enfrentar, no la huelga, porque nunca hemos estado en desacuerdo con el derecho fundamental de protestar que tiene el ciudadano, que tiene el ser humano, sino del método de huelga que se contradice con sus peticiones. Tú no puedes querer tener bienestar para un pueblo y ahora cuando yo vengo de camino ahí por pues los cuatro vientos está lleno de basura ahora les, ahorita le hacen una huelga para que vayan a recoger la basura tú no puedes de, querer... detrás, detrás del palacio de justicia sí tumbaron, por ahí. tumbaron dos máscaras sí sí sí, sí, la, por sí sí pero luchan por el medio ambiente sí hecho, pero luchan por de hecho tumbaron de hecho hoy ahora mismo están esos los mismos que, en la calle, que estaban reclamando ayer Lomo Miranda la, Parque de Nacional atrás atrás en la calle C esos ayer. mismos que estaban reclamando ayer los mirando al parque nacional, son los que te tumban los árboles, ah. esos mismos que te reclaman por la salud son los mismos que te contaminan el aire con, la goma. eh, con las gomas quemadas con los neumáticos quemados, en un mundo que está post-COVID, que lo primero que afectaba eran los pulmones entonces entendemos que ese método ese método, nosotros no lo vamos a apoyar, sí apoyamos cualquier tipo de llamado que sea de beneficio para la ciudadanía pero el, tú no puedes a mí cohibirme el derecho de la libre circulación. Yo no te puedo cohibir el de huelga a ti, pero tú no me puedes cohibir el de libre circulación. Aquí, la mayoría de comercios, si eran por miedo, mira, una fratería que me va a reservar el nombre, le tiraron un bombazo ayer porque abrió. Entonces, tú no puedes luchar, exigir democracia cuando ustedes son unos dictadores que quieren que se haga lo que ustedes quieran. Entonces, por esas razones, este fue el primer paso que como todo, todos los grandes movimientos sociales que se han desarrollado en el mundo y en República Dominicana, comienzan con un primer paso. Eso fue lo que hicimos el día del domingo, conglomerar la mayoría de presidentes, de, de asociaciones, de, de productores, de las fuerzas vivas de San Francisco de Macorís, y dijimos que sí a este método de protesta. Ahí tuvimos gente de alta categoría, gente que yo nunca la había visto, Involucrada en este tipo de acciones, haciendo presencia ahí. Se me pareció mucho a, a los inicios de Marcha Verde, con una presencia de una clase media, clase media alta, muy activa. Mira, Mira no, eh, ah, ah, bueno, adelante. Ah, eh, hay planteamientos que se han hecho, de hecho, uno de nuestros compañeros, Amado, decía, voy a usar la frase para que tú pues, hables al respecto: que los empresarios o los comercios o los negocios cantaron como gallo y pusieron como gallina, que se asustaron, que no abrieron sus puertas. Eh, ¿qué lectura eh, tú le das a esto como parte del movimiento y, y la percepción que, que ha tenido gente y que de hecho nosotros nos han escrito, pero no abrieron sus puertas? ¿qué pasó? Se asustaron, fue exitosa la huelga. Mira Carolina, como te decía, lo que pasó el domingo es un primer paso. Yo vi la Salcedo completa ayer abierta. Algunos negocios a, a media puerta, a media asta, como yo le digo, y otro negocio abierto sin miedo. Vi la mayoría de cadenas de supermercado aquí abiertas. En la noche yo salí y de hecho hasta los bares de la avenida Presidenta Antonio Guzmán Fernández estaban abiertos. El domingo en la noche que es un día temerario, estaba todo abierto. O se sea, normal, ¿se va, el se, lo de ayer no podemos decir que el comercio abrió 100% porque eso no es verdad. y El que me está viendo sabe que no es verdad. Pero sí se vio un cambio en la circulación, en la apertura de los comercios, un inicio de un cambio. Ayer, San Francisco de Macorís, una gran parte de San Francisco de Macorís, se empantalonó y abrió sus comercios. Como te digo, muchos, por miedo, tal vez que apoyaban eh, eh, el no al método de, de, de protesta, decidieron no abrir por garantizar la seguridad de su de su, de sus empleados, de sus artículos. Mira, ayer vi yo unas imágenes en, en Atillo, que saquearon un colmado. Un parador. Entonces, un parador, exactamente. Entonces, la gente tiene miedo eso, de esos actos vandálicos. Yo digo que eso fue un Como seis o siete, le, le cayeron. Ejesos, <risa> poquita, era hambre que tenían. Exacto. Poquito a poquito yo entiendo que se, va a ir, se van a ir uniendo, se va a ir perdiendo el miedo. Y la misma, los mismos cuerpos de seguridad también eh, van a ir garantizándole a la ciudadanía eh, Ivano, que esto pueda fluir. En el proceso que tú explicabas, lo llamas icónico. Eh, iconi, iconi. Así es. Ustedes no se plantearon previo a, a exponerse y, y prácticamente desafiar el día antes con una marcha o un en, una, un una, concentración, sí. un, una concentración en contra de lo que era el propósito. ¿No se plantearon que como grupo llevar a la, a la mesa de la negociación como interesado de la parte social, empresarial y comercial de San Francisco de Macorís para evitar esto con los es que, eh, convocantes. En realidad, nosotros entendemos que son un trabajo de gobierno. Las reclamaciones no eran contra los empresarios, eran contra el gobierno. Y en caso de negociar, ellos tendrían que nosotros si pudiésemos, de que pudiésemos no seguir de diálogo. intermediador, algo así, pero no de, de, de negociar, porque no tenemos la capacidad de resolver las reivindicaciones que ellos exigían. Si sí, eh, pudiéramos servir de ente mediador para cualquier cosa que ellos entiendan, aunque a veces, a veces, sentarse con gente que es muy cerrada un poquito incómodo, pero sí estamos en la apertura para y, y bueno, todo, todo el que está aquí, el que te está viendo, sabe que tú eres un dirigente del PRM. Correctísimo. ¿No es una contradicción de parte suya que antes el PRM apoyaba las protestas, las huelgas? Si tengo las imágenes aquí, las podemos presentar. Claro. Cuando el propio Abinader... El propio Vino aquí, marchaba claro, ¿verdad? Y, y decía que apoyaba las huelgas, eh, el senador, Franklin Romero, los diputados, sí. todos. Y hoy entonces la huelga le parece un atraso. Vuelvo y repito, no estamos en contra de la huelga, estamos en contra del de método. Pero la huelga nunca han sido eh, de un método diferente. A mí nunca me han visto tirando una piedra en este pueblo, ni no, apoyando, no, ti, no. Ni apoyando, pues, me hiciste la pregunta a mí como dirigente del PRM, ni apoyando ese tipo de cosas. Si tú me viste a mí con una lucha de un 4% que nunca se tiró una piedra, tú sí me viste a mí en Marcha Verde encabezando toda la marcha del país y ahora parte de la, diligencia de, esa, de la dirigencia de eso donde nunca tampoco se tiró que una piedra. Que hoy están nombrados la mayoría bueno, eh, son en, son, en son puestos... En, si tienen la capacidad sí. y son ciudadanos sí. dominicanos, constitucionalmente. nada Juan, se lo pregunto. Juan Bolívar Díaz le puso la palabra lapidaria. Claro, él dijo, eh, yo me lo gané. Nosotros yo, ganamos estos puestos y cumplimos yo, yo, yo, porque yo, en Marcha Verde se... Eh, Cumplió su pare, pare, Pareció eso un movimiento político Mira, eh, detrás de yo no creo. Ahora mismo, y Carolina. ¿Y es, cómo es la relación Car con Marcha Car Verde Car y, Carolina, y el gobierno no, ahora no sigo Marcha verde, igual. Pero verde no responder. Y hay muchísimo eh, Que responda. Hay muchísimos que son de Marcha Verde que están en contra del gobierno. Hay muchos de, de, de Marcha Verde que están nombrados en el gobierno. Eso es lo que identifica la realidad de lo que nosotros decíamos que marcha verde la expresión del pueblo y un conglomerado, un conglomerado de diferentes personas. Y Mira, está. me dicen que tú eres el organizador de la actividad del domingo. Fuimos, no fui yo per se. Yo sí fui de lo que más empujó. Como te digo, no era una actividad de Ivano Collado. Era una actividad de un grupo de empresarios que estamos cansados del método de protesta. ¿Y no será de políticos que están cansados del método de protesta contra su gobierno en esta fase? Bueno, si tú consideras que Tony no, no. Gavín, que es presidente de... de, de no presidente, es de los miembros principales de, de, las, de la Cámara de Comercio, Simino Lajara que es presidente de, de, de la Asociación de, de, de Repuestos, que estaba ahí también, Juan Rey. Robert Sánchez, que es eh, eh, ferretero. La mayoría de esa gente han estado acercando. Eh, a claro, sabemos no, que la mayoría es, es, es, son ferremeítas. Venga acá, Ivano, escúchame. Guilligasca, que tú mencionaste que no es mi amigo, eh, no de, mi amigo, eh, mi hermano Juan Rey no? ha estado cercano al PRD que, y luego al PRM. Bueno, yo entendía que Juan que Rey era de, de Alianza de País. Mi amiga eh, María. Juan Rey militó en Alianza Juan País. Rey, Juan Rey. Juan Rey. Juan Juan Rey, Rey ha estado militó cercano claro, al PRM, PRM, por Dios. Claro. No, quizás no lo sea así, sí, pero ha eh, estado cercano. Juan Rey militó en Alianza País. Ahora, eso no es eh malo. Usted tiene derecho a militar en la organización que usted quiera. Claro que sí. Y el hecho de que. Yo, como perremeísta, estoy apoyando eh, un llamado de este tipo. También tengo el derecho constitucional. Pero ser, porque yo, claro, yo primero, sí, que todo, primero, que todo. primero que todo, yo soy desarrollador, empresario, constructor y perremeísta. Pero te han satanizado. Mira, mira pero fíjate algo, Sí, eso ¿no? es un derecho también que yo te no, tengo porque en No, porque ya no lo hacías por eso. Mira, sencillo. Mira, no, mentira. Yo siempre lo he hecho. Porque yo ¿tú participo tú en, en la mayoría de las luchas sociales de aquí. ¿Sabes qué yo he hecho en mi momento aquí? Y lo, y lo y lo, y lo ah, recuerdo a la gente el comentario que, voy, que, que hago recuérdense que yo soy político pertenezco mm. a un partido, sí, yo soy mira. comunicador sí. y lo pongo claro para que nadie me venga a decir después que no, yo me breve. vestí de una forma y después aparecí como otra tú es sabes, lo que ya ver, un, un breve. que hay que tener un poquito de, de definición pero, porque en lo ya. particular cuando yo hago opinión pública, es muy probable sí, que yo me quede mira, con una opinión dos cosita, a mi partido. Dos cositas breves. Vamos a ver. Dos cositas breves. Número uno, y ustedes lo saben porque ustedes son comunicadores, casi sociólogos. Todo el que asume una postura pública tiene gente a favor y claro. tiene gente en contra. El que Bebé. lo hace y cree que todo el mundo va a estar a favor, bueno, pues que se quede en su casa. No hay otra cosa. Que hasta la trabajadora se te pone en contra. Y, otra cosa y lo, segundo, excusa, sí, y lo segundo, lo que nosotros convocamos ahí, que fue la cabeza del empresariado, de San Francisco de Macorís, se dio cita. Si yo hubiese querido una actividad masiva, bueno, pues me siento con Medo y con Frank, y digo, manden gente del PRM, y la mandan. Sí. Eso no, esa no era la intención. Pero estaba la gente del PRM, por ejemplo, pero estaba es? ahí Marían Brito, que Frering, es la directora del PRM. de Senasa. Pero eso no es nadie que se su derecho. y no estaba Frédéric que es pues gente de la izquierda de, de, de, de toda la vida. Saludos. Oye, oye, oye, hay una cosa. Hemos satanizado el, el, la, la, la actividad política. La actividad política en ese país se ha satanizado porque el dominicano es muy dado a meter a todo el mundo en el mismo saco. Exacto. Y es cierto que hay políticos corruptos, ladrones sin vergüenza. Hijo de, póngale sí. todo lo que usted quiera. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra política? Es propender por el bien común. O sea, un político no hace otra cosa diferente a, a, a como lo Mira. hacen lo de, la, lo de los grupos populares. Olvídese de eso. ¿Por qué? Porque usted propende o usted está procurando el bien común. Eso es lo que significa política. Yo le voy Entonces, a... no hay necesidad de avergonzarse, no hay razón para avergonzarse, no, claro. ni, para, ni para sentirse atropellado cuando alguien dice, ah, pero en tal actividad habían político. claro, todos pues políticos. Claro, eso es lo que hacen los políticos. Todos somos políticos. Y todos, políticos. todos lo somos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Aunque yo sea miembro del PRM, no tengo cargo público, lo primero. Ni tengo obra con el Estado, ni le suplo al Estado, ni me beneficio en nada de gobierno. Gracias a Dios, no tengo ningún vínculo comercial con el gobierno. Soy dominicano, el derecho a la constitución me lo permite. Y es difícil que el día que yo tenga actividad física en la cual yo me pueda expresar en algo que yo entienda que le beneficia a mi país, yo me voy a quedar sentado en mi casa. Eso no va a pasar Yo entiendo que tirar piedra, quemar goma Romper carros, cortar árboles Y ese tipo de cosas Alto vandálico, saqueo No son de beneficio para Collado. la República Dominicana Y me van a tener de frente Eso lo eh, por Me gustaría escuchar un mensaje De tu parte eh, Como activista, político, empresario A propósito de la huelga del día de ayer Y lo que pasó el domingo con ustedes Como empresarios Y como activistas y político A los grupos populares tanto al colectivo, Falco, o sea ¿qué, lo, ¿qué puedes decir? Yo siempre lo he hecho y le he dado el mismo llamado desde el 2016, 2012 perdón lo, las redes sociales guardan todo y ahí está, como yo me he pronunciado en contra del método de la huelga, no en el gobierno de PRM, en todos los gobiernos, eso es fácil entra a Facebook, que es la le bien y usted va a ver la coherencia que yo he mantenido en eso Las luchas que han sido con métodos pacíficos, son las que han conseguido sus objetivos. Voce amarilla, 4%, logró el 4% Mal empleado, pero lo logró. Marcha verde, marchamos por una justicia independiente, aunque sea temporalmente, tenemos una justicia independiente. Place la bandera, en contra de fraude a las elecciones, sacamos el peleador del poder. Desde que yo tengo uso de razón, yo agarro un panfleto de una huelga del 83, que yo tenía tres años, y un panfleto de la huelga de ayer, y son casi las mismas reivindicaciones. No ha logrado su objetivo. Entonces, siéntense a analizar cómo está pensando la sociedad y montense en la ola de cómo va pensando la sociedad, no se queden en los 60. ¿Cuándo ustedes lo van a al hospital, ustedes como empresarios? Este, ah, okay. este porque es más porque yo vivo donando en el usted, hospital. Espera un momentito. ¿Cuándo ustedes van a ir al hospital a ver las condiciones y a representar el pueblo de lo que falta allá en el hospital? Que a cada rato hay gente llamando a uno, pidiendo porque no hay un catéter. Igual que a mí, a mí también me viven llamando y vivimos donando. No, no, pero, pero como entiendo, empresario, ¿cuándo entiendo, ustedes van a ir a defender su pueblo entiendo, de la gente que se lo está llevando el diablo allá? Entiendo, en Yerjan que no es una obligación del empresariado ir al hospital. Ah, pues entonces no representan a nadie. ¿Cómo si, a nadie? Si, si ustedes, por ejemplo, no pueden salir a defender a su pueblo y exigirle al gobierno que cumpla con lo que tiene que cumplir en materia de salud, que es un derecho fundamental, entonces, ¿cómo me pueden representar a mí verdad, cuando yo voy al hospital? Yerlian, si no tú se acusa, déjame responderle. Sí, sí, sí, claro, sí, claro, claro. Sí, responde. ¿tú sabes lo que yo le voy a exigir al gobierno? Que me termine el hospital más moderno del Caribe que se está construyendo en San Francisco de Macorís. La mejor unidad de UCI, la mejor emergencia del Caribe, el tercero mejor de Latinoamérica. Sí, sí, es mira, bien. Mira, eso lo sabemos. Mira, mensual, escribo Abinader. Presidente, ¿cómo ve el hospital? ¿Cuándo vamos a entregar el hospital? Yo no tengo que salir como una goma, yo tengo que gestionar como mira. ciudadano. Me dicen que tú y estás pirando a síndico de Macorís. Eso, eso, eso colabora está, eso con la oye, oye, no, eso Me no dice que tú estás está pirando a síndico de Macorís. No, eh, bueno, antes mira, de que te, te vayas, yo quiero eso que tú, tú me que digas. Eso que pedirle porque hasta es este presupuesto desde de, de hace muchísimos años. ¿Y qué le hemos dado continuidad? Que cumple? Que lo Bien. Por exacto lo que tenemos que tú hacer. Tú estás pirando a síndico de Macorís, me diga. Mira, yo, yo tengo una inquietud con la lectura comprensiva de la gente. Ayer yo subí un post agradeciendo... A las personas que asistieron al equipo de domingo. Uh -huh. Y puse huelga cancelada, el lunes no se trabaja. Era la consigna que gritaban los eh, comerciantes y empresarios que se dieron cita. La gente lee la primera dos línea Huelga cancelada, el lunes no se trabaja. Usted está desinformando la, la población. Es que es una desinformación. Discúlzame. Realmente. ¿Por qué? Cuando tú dices huelga cancelada, cuando realmente no se ha cancelado. Era la consigna que gritaban los empresarios. Aquí no leen. No, no, no, no. Qué un pase... bajante que usted mandó poner ahí. No, está ahí por... la, la imagen si la tienen que la busquen no, no, no, esa, no, no, eso era un bajante que usted mandó es que al primer, esa era la cocina por cierto que vale como 10 mil pesos ese bajante mira, y más, más el que vale tu empresario, 7, Míralo ahí. pero por eso mira el bajante ahí fueron los tallos el bajante es, esa parece, era la cocina y yo no, no, no, te lo critiqué aquí no, no, no. Que no debiste video, esa parte. Pero se salió. Se, bueno, que... Señores, Espérate, perdón, que no te he respondido. Cosa? No te he respondido. Lo sí, no, no devuelve a no, cancelar. No, no, te no. Te si no te gustó la consigna, bueno, usa no, no, de nosotros. No, es que era de eso. no eso te, era te deje de desviar la atención. Eso, eso era lo que nosotros. <ríe> por este conspirador impedido. Yo quiero muchísimo a Yayán. Pero eso era lo que nos nosotros. <ríe> <yo quiero muchísimo ríe> esa ¿no? era la consigna. Voy a cancelar, esa era la consigna. Adelante, adelante. Número dos, con lo de la alcaldía, pasó lo mismo. Nosotros, como grupo de ingenieros y arquitectos, hicimos. Un análisis de lo que se necesitaba en San Francisco de Macorís Lanzamos una propuesta y se la dejamos en la mesa Para que cualquiera que fuera a aspirar a la alcaldía la usara y ya salieron a decir que iba a pirar carro. No Lectura comprensiva. Pero sería una buena Sería una buena decisión. Eh, tú, tú. En estos momentos todavía eh, me he emergido muchos proyectos no, políticos. No, no, no. bueno. Será Se bueno. a o Wales. Yo voy a apoyar que el partido liga. Bien, gracias eso, Ivano Collado por su participación acá. Qué bueno Uégatela. cuando uno entrevista a amigos. <risa> así es. Así es. Así Niño es. Espera por...